Uh, yo estudio uh, en la Universidad de Univates. Mi nombre es Pamela Zúñiga y vengo de Costa Rica. Mi nombre es Elán. Hola, mi nombre es Stefan. Y somos de Fría y Tobago. Me llamo Lisa, vengo de la Universidad de Nantes en Francia. Para nosotros, como universidad y como oficina, es de vital importancia eh, la movilidad entrante, ya que significa eh, la internacionalización en casa y con esto quiero decir que es poder darle la mirada de la universidad pedagógica a Latinoamérica y otras partes del mundo la experiencia fue fantástica maravillosa porque a pesar de ser un desafío un desafío tremendo de estar fuera del país pero se aprende muchísimo creo que las mejores experiencias que tuve acá fueron con las personas fueron todos muy amables los profesores los alumnos que cono, las personas que conocí acá en la UPN fueron todos como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 eh, con organizaciones sociales, movimientos sociales, justamente por eso me, me interesó mucho la carrera de educación comunitaria y bueno la verdad que me voy muy contenta de haber podido profundizar justamente en esto que, que yo buscaba. Personalmente yo me llevo en el corazón la música colombiana, me llevo a hacer allá, a mezclar allá, a crear allá y a eso vine. Yo soy de música, vine a aprender música y me voy impregnado de esa música y me la llevo muy adentro pues me gustó, me gustó bastante, hay muy buenos profesores, debo reconocerlo, programas que son muy, muy completos, incluso más que, a, que en mi universidad. Para los años venideros seguimos con la proyección de eh, la universidad pueda seguir siendo atractiva y podamos seguir eh, contándole a través de esos estudiantes todo lo que hacemos. Esto es un elemento que también contribuye a pensarnos la manera en que la universidad eh, y su relación en la docencia, en la investigación y la extensión, eh, hace presencia en las entidades extranjeras como parte también de nuestra manera de pensar unas mallas curriculares flexibles y una internacionalización que nos permita ser coherente con la formación de maestros y maestras que Colombia necesita.